Hola, muy buenas a todos, gracias por, por escucharnos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Vicente Baos y al abogado Fernando Frías para hablar de pseudociencia, para hablar concretamente de la homeopatía. Eh, las pseudociencias, como en otras disciplinas sanitarias, también se cuelan en la logopedia y creíamos que era muy interesante tener a a estas dos figuras tan importantes sobre eh, del, del pensamiento crítico y de la divulgación científica para, para aclarar un poco las cosas sobre el tema de la, de la homeopatía. Antes de nada, eh, Fernando Frías, Vicente Baos, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias a ti, encantado. Igualmente. Voy a hacer una breve presentación, no quiero alargarme demasiado y, y comenzamos. Vicente baos es médico de familia en un centro de salud de, de la Comunidad de Madrid, es profesor de patología médica y salud pública en la Universidad La Salle, Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de la ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, es miembro de la Red de Expertos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y de la European Medicines Agency, es miembro del Observatorio contra las Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial. Fernando Frías es abogado y es miembro también de la, asociación, es miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APTEP, y también de la ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es socio fundador del Círculo Escéptico y, igual que Vicente Baos, es, es divulgador científico. Tanto Vicente Baos como Fernando Frías tienen sendos blogs donde revisan multitud de temas relacionados con la salud y las pseudociencias. Han participado en muchos eventos, tanto en ámbito universitario como en los grandes medios de comunicación. Eh, os animo a investigar un poco sobre ellos. Si queréis profundizar más eh, después de esta entrevista, podéis mirar en YouTube, podéis mirar sus, sus blogs. Pero bueno, sin más dilación, para romper un poquito el hielo, eh, Vicente, eh, ¿qué es un producto homeopático? ¿Está hecho con plantas? Eh, ¿Qué es? Un producto miopático no tiene nada que ver con las plantas medicinales ni con los extractos, como hemos visto en otras materias de plantas. Es un producto diseñado per se, siguiendo una vieja tradición de más de 200 años, eh, enunciada por Samuel Hahnemann, que se basa en la dilución progresiva de un extracto. Ese extracto puede ser de cualquier tipo sea animal planta vegetal incluso mineral diluirlo de una forma sucesiva eh, hasta niveles donde ya no quede ninguna molécula incluso de, y con un cierto rito donde hay una agitación y hay una serie de ritos creados en su momento se considera que produce un efecto terapéutico esa sustancia aplicada en, distintas, en distintos problemas en teoría lo mejora basado en principios absolutamente precientíficos, donde decían que lo similar cura lo similar, es decir, aquello que podía producir un síntoma de una enfermedad eh, de forma similar a la propia enfermedad, tendría un poder curativo. Algo absurdo visto desde el punto de vista actual, por supuesto. La homeopatía en general se basa en la elaboración de ese tipo de productos enormemente diluidos de varias, sistemas, de varias maneras. Los productos comerciales más habituales tienen el CH, ¿no? es decir, una dilución centesimal, que al final, ¿qué es? Nada. Eh, lo puedo resumir así, ¿no? ¿Qué es, qué es un producto homeopático? Es nada. Es nada. Es, decir, es algo que se ha extraído, que se ha diluido y que se supone que va a tener un efecto beneficioso. Eso en el, en el plano científico, en el plano de evaluación realmente bioquímico, digamos. Es decir, para mejorar algo tenemos que saber qué es lo que produce ese algo y también qué es lo que modificamos nosotros. En un medicamento, pues un receptor una función metabólica, algo. Es que la homeopatía no hace nada, nada de eso. Con lo cual, al final, la homeopatía es la nada. Es la nada simulada y la nada aplicada a los problemas de salud humano para conseguir resultados, nada. Pero bueno, como sabemos que en medicina nada no es eso. La nada lo llamamos placebo, es decir, aquello que ocurriría independientemente de que hiciéramos algo o no hiciéramos algo. Es decir, pero también, para complicar un poquito, el placebo también lo inducimos, es decir, el creer que estamos haciendo algo ya modifica la respuesta fisiológica. Ese es el truco fundamental de la miopatía para que ciertas personas digan que la miopatía les hace algún beneficio. ¿no? Y entonces, después de todas estas diluciones que, que son tan que, que son bueno tan bestias, ¿no? que al final llegas a tener un, una solución, bueno, en agua, en alcohol o como lo hagan, eh en la que no hay ni un solo átomo de lo, de lo que había inicialmente, de lo que se introdujo inicialmente, con este líquido se impregna pues, un comprimido o algo así y, pero si analizamos el, un comprimido homeopático una pastilla homeopática con, un, con una máquina, ¿qué encontramos? Pues el recipiente, es decir, donde se ha impregnado que casi siempre son soluciones de sacarosa lactosa o en la forma líquida diluciones de alcohol incluso, ¿no? es decir, pero al final, agua diríamos, ¿no? Es decir, la dilución fundamentalmente que se hace en formas acuáticas, ¿no? También hay formas oleosas, también hay formas en alcohol similares. Es decir, lo que la gente ingiere en ese comprimido o bolita, ¿no? Porque tienden preferencia a las formas redondas y pequeñas, ¿no? También por, porque sí, ¿no? Es decir, pues eh, aquí hay una bolita de sacarosa lactosa. Es decir, algo que es agradable. Es decir, un pequeño caramelo, como se dice a veces, ¿no? El precio de azúcar más caro del mundo, ¿no? Es decir, si nos quejamos de la electricidad, imagínense lo que es pagar una bolita de azúcar homeopática a 10.000 euros el kilo, digamos, ¿no? Muy bien. Y entonces, eh, Fernando, la, la situación legal en España de estos productos, ¿cuál es? ¿Por qué se venden farmacias? ¿Por qué vamos a una farmacia y podemos comprar un medicamento homeopático? Bueno, la situación en España es un poquito enrevesada. Eh, vamos a empezar con la situación teórica, que sería la, la europea, porque se, todo esto está regulado por la legislación europea. En su momento se elaboró un, una normativa muy eh, científicamente muy sólida acerca de, de los medicamentos, exigiendo que, se, que los fabricantes demostraran hasta el punto de que fuera posible, claro, la inocuidad y la eficacia de, de los productos antes de permitirles sacarlos al mercado, eh, pero en el curso de la elaboración de este procedimiento, pues casualmente, o, o no tan casualmente, yo diría que más bien significativamente, eh, los países con industrias homeopáticas potentes eh, introdujeron eh, una serie de modificaciones que les permitieran también... Eh, legalizar como medicamentos los productos homeopáticos. Y esas modificaciones consistían básicamente en introducir una categoría de medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica, es decir, que no se recomiendan específicamente para una, una determinada patología, una enfermedad, eh, pero que a cambio los fabricantes no tienen que demostrar ni eficacia ni seguridad, simplemente tienen que demostrar que está suficientemente diluido. De hecho, tú miras la legislación y está claro que la ley está contemplando un placebo, lo que decía Vicente, la ley los exime de demostrar eficacia porque una bola de azúcar no tiene eficacia, los exime de demostrar seguridad porque sabemos que no hay principio activo que tenga, beneficio, que tenga efectos buenos ni que tenga efectos adversos, en definitiva, es la legalización de los placebos como medicamentos forzada por la industria. Pero esa es la teoría. En la práctica en España las cosas son aún más enrevesadas porque todo esto se intentó introducir en el año 1984 mediante un decreto. En el Ministerio de Sanidad de entonces, porque no existía la Agencia Española de Medicamentos, pues alguien ingenuamente pensó que en seis meses podían legalizar todos los productos que había en el mercado, pero se encontraron con miles y miles de, de solicitudes, aquello se colapsó y el resultado es que desde entonces, desde 1984, pues tenemos un montón de productos en el mercado que no han sido nunca autorizados. Se, en su día se hizo una autorización que, que llamaron experiencia piloto de 12 productos, eh, eh, que bueno fue tan, tan fracaso que, que llegó hasta el punto de que unos años después el propio fabricante pidió que se revocara la inscripción porque estaba pagando tasas cuando el resto de la competencia ni siquiera tenía por qué pagar nada y estaba vendiendo libremente, sin sujeción a ninguna, a ninguna limitación. Entonces, pues ya te digo, hay un régimen jurídico eh, impuesto por la, por la Unión Europea que permite legalizarlos como medicamentos, pero es que encima en España no se está aplicando y se está tolerando su venta, eh, simplemente confiando en una regularización que se supone que, que está en marcha, el último intento fue eh, incluso con el gobierno del PP todavía en, en el ministerio. Eh, pero que bueno, pues ahí sigue arrastrándose sin que dé lugar ni a la legalización definitiva de estos productos ni a la expulsión del mercado de los productos. Nada. Sin, eh, siguen ahí en ese limbo, como dicen muchos autores, aunque no sea realmente un limbo, es una situación de ilegalidad. ¿Y qué dice la OMS? Porque es un argumento frecuente desde los defensores de la homeopatía que la OMS... Bueno, la, la OMS, en primer lugar hay que tener en cuenta que la OMS eh, no es un organismo científico, no es un organismo técnico, es un organismo político. Eh, muchas de sus recomendaciones pues, se basan en cuestionamientos políticos y en, y en tendencias políticas, pero en cualquier caso la OMS lo que tiene es una estrategia de eh, terapias eh, tradicionales o no convencionales en la cual pues, se dice que pueden servir de complemento en, en algunos casos a los sistemas de salud una vez se demuestre su seguridad y eficacia. Simplemente, dice eso. En ese mismo documento, en uno de los párrafos iniciales, se habla de que existe una serie de terapias no convencionales, se cita una serie de ellas y se menciona la homeopatía. Pero nada más, en el resto del documento se habla sobre todo de terapias tradicionales de cada país, no se vuelve a utilizar la palabra homeopatía, no se dice nada. El hecho de que estén en el mismo documento pues sirve a los homeópatas para decir que la, la OMS la recomienda la homeopatía, pero no es así. De hecho, el único pronunciamiento más o menos oficial que existe de la OMS sobre la homeopatía... Es un documento en el cual eh, recomienda una serie de pautas para garantizar la seguridad de los productos homeopáticos, de la fabricación de los productos homeopáticos, que son básicamente pautas de higiene y pautas propias de, de la fabricación de cualquier producto eh, destinado a ser ingerido por, por el ser humano. Pero desde luego recomendaciones no hace ninguna y reconocimiento es simplemente que, que reconoce que existe, que está ahí, que en algunas legislaciones se contempla, pero nada más. Y Vicente, antes decías que, que la, la homeopatía, los comprimidos son la nada porque no tienen efectividad. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué necesita un medicamento para decir que es eficaz? Sí, está muy regulado también, pero no solamente la regulación, que como vemos, a veces regular no quiere decir que las cosas sean ciertas o, o sean razonables, ¿no? Eh, hay un a veces una especie de rémoras históricas ¿no? y también una serie de intereses cruzados. ¿eh? Es decir, en concreto, respecto a la aprobación en Europa, es una historia muy antigua, de los años 80, pero realmente se sí indica los lobbies, ¿no? la influencia de los lobbies alemán, francés, que, que, que empujaron directamente a que se introdujeran, ¿no? con lo cual no siempre la regulación equivale a la razón científica. ¿no? Pero volviendo al tema, claramente un medicamento, es decir, cuando nosotros tenemos un programa de salud, el principal objetivo cuando queremos hacer una terapia es identificar cuál es la fisiología y los cambios que ocurren en ese proceso de salud, y a partir de ahí jugar con la ciencia para investigar dónde se puede modificar. Es decir, es lo principal. A veces tratamos enfermedades que no tenemos conocimiento de su fisiología, pero aliviamos los síntomas, si tenemos alguna vía indirecta. Y para llegar a eso, tanto a la modificación del principio básico de la enfermedad, como al alivio de sus consecuencias, si no podemos modificar eh, la propia enfermedad, hay un método científico, un método científico que se basa en dónde está el problema o dónde podemos modificar el problema y cómo se consigue eso desde la síntesis química, desde la elaboración a partir de productos naturales de principios activos que tengan acción sobre ello, así ha sido clásicamente la búsqueda de, de medicamentos, pero ya hace mucho tiempo que la búsqueda de medicamentos no es directamente a través de plantas, al azar, digamos, a ver si hay algún principio activo que nos sale bien, sino a través de la síntesis, es decir, sabiendo la fisiología, sabemos modificarla. Y a partir de ahí diseñamos un principio activo, lo que se llama un principio activo. ¿Cómo podemos decir que eso que teóricamente parece que va a ir bien, al final está bien en las personas y produce seguridad en el sentido? No va a producir más daño que beneficio y va a producir un beneficio que sea relevante. No solamente que haya algo de beneficio, sino que sea relevante para la vida de las personas. Eso es el método científico aplicado a los medicamentos, desde la síntesis del principio activo hasta su aprobación, pasa por los famosos ensayos clínicos en distintas fases desde la identificación del principio activo hasta su efecto real sobre la experimentación animal, en principio, el paso a la experimentación humana para garantizar desde el primer momento su seguridad, es decir, que por muy bien diseñado que esté, si realmente el, el daño secundario o el daño principal es mayor, ese medicamento no va a seguir adelante y se va a quedar en esas fases iniciales, es decir, primero cambios y seguridad en animales, cambios y seguridad en pequeños grupos de personas para saber que efectivamente eso no tiene mayor problema. Y pasamos a lo que siempre se dice ¿no? un poco los ensayos en fase 3, claramente donde vamos a ensayar en grupos de población amplios el, ese medicamento y vamos a compararlo con el no tratamiento. Pero en este caso, dado que el hacer algo, es decir, el tomar una pastilla ya induce cambios, vamos a hacerlo con una sustancia inerte, que es lo que llamamos placebo. No, no solo vale en si lo doy a un grupo de personas enfermas y esas personas mejoran, no es que tenemos que ver que esa mejoría es superior al dar algo que parece que estamos dando, pero no estamos dando, que es lo que llamamos placebo. Porque ya digo, en muchísimas situaciones como el dolor, como muchas situaciones como la ansiedad, como la... Eh, donde no hay una medición estricta más allá de la, de la subjetividad individual, tenemos que comparar una sustancia activa con algo que sabemos que no lleva ninguna sustancia activa, pero también puede mejorar a las personas. ¿no? Es decir, una vez pasado esto, y donde el beneficio del riesgo es claro, ese medicamento es aprobado. Y luego hay que vigilarlo después, como ya sabemos. ¿no? Es decir, una vez que se aplica en cualquier tipo de persona, fuera ya del en ensayo clínico, tenemos que seguir viendo que es eficaz y seguro. Ambas cosas, ¿eh? porque a lo largo de la historia hemos visto sorpresas, sobre todo en seguridad, efectos adversos muy raros que aparecen con el tiempo. Pero sobre todo para unirlo con el tema de las insisto en que el placebo siempre mejora, pero también empeora, que es lo que llamamos efecto nocebo. Es decir, para decir que una sustancia es mejor que no hacer nada, no vale con solo hacer, sino tenemos que comparar que con hacer la simulación de que hacemos algo, no hay ni perjuicio ni un beneficio que sea superior al medicamento original que estamos evaluando, porque ese es el enganche que utilizan las terapias para afirmar que ellas hacen algo y que benefician a los pacientes, y que si el paciente se siente mejor, ¿por qué no le vamos a poder dar esa pseudoterapia absurda o, o placebo en ese sentido, como la homeopatía. ¿no? Y en esos estudios ¿no? en los que se, se compara a un grupo control en el que están tomando una sustancia vacía con el, con el supuesto medicamento, estos estudios de doble ciego en, la que, en los que ni el, ni el que toma la pastilla ni el que la administra saben si están dando una o la otra, la condición A o la condición B, um, o sea, estos estudios, la homeopatía, ¿ha pasado alguno de estos estudios? No, nunca. Nunca es nunca, ¿eh? aunque haya publicado miles de estudios de homeopatía. Es decir, porque se pueden publicar muchas cosas que aparentemente están bien, pero cuando son revisadas de una forma correcta y, y científica, se ve que hay muchos errores. ¿Por qué? Porque el diseño de un ensayo clínico, su realización y su análisis, está lleno de trampas, es decir, de posibles trampas, digamos, ¿no? que también hay que ver en los medicamentos oficiales, entre comillas, medicamentos con acción biológica clara, ¿no? porque tanto el cómo eliges a las personas, cómo eliges los grupos de comparación, cuál es el tiempo de aplicación, cuán, cuá, en qué dosis, en qué modificaciones hay, cómo se analiza estadísticamente. No es lo mismo hacer un análisis por intención de tratar que hacer un análisis simple. Así hay muchos trucos, entre comillas, matemáticos para ello. Y no solamente eso, sino también cómo se presentan los resultados, es decir, una reducción del riesgo relativo, que es una medida clásica en cualquier ensayo clínico, no es lo mismo que una reducción absoluta del riesgo. Estoy hablando incluso de medicamentos médicos, digamos, o medicamentos con base científica. Es decir, el ensayo clínico y su rigor es enorme. Y hay una frase muy famosa que, dice, que se dice, ¿no? dice, ¿dónde falla más el método científico? En la ética. Es decir, en la ética de las personas que lo hacen, que la interpretan, que lo analizan y que lo publican. Y es ahí donde cualquier trabajo en la homeopatía podríamos empezar a ver agujeros, ¿eh? sobre todo en la fase de diseño y realización, donde esos agujeros invalidan el resultado final, aunque estén publicados en una revista e incluso de vez en cuando en alguna revista de aparente mayor prestigio, ¿no? El mismo espíritu crítico se tiene con los medicamentos oficiales, digamos. es decir, ese, tipo, ese mismo espíritu crítico y analítico debe ser para que no nos cuelen también medicamentos aparentemente maravillosos, que luego no lo son tanto, pero es que realmente cuando vamos al, al otro lado, digamos, al, al lado de la nada, es que se desarma casi desde el principio, ¿no? Sí, y... sí, sí, si me permites, este Celia, yo quería añadir un, un dato que me parece muy significativo, y es que, como decíamos antes, la legislación distingue productos homeopáticos con y sin indicación terapéutica y permite que los que están, los que no tienen indicación terapéutica, se aprueben sin demostrar eficacia ni nada. Pero es que en los que sí que reivindican una indicación terapéutica, es decir, los que sí, sí se venden para tratar pues, el, el, la gripe o para tratar lo que sea. Eh, en este caso, la ley, en teoría, exige que se demuestre su eficacia, eh, pero eh, las, eh, el lobio homeopático pues, eh, lucha con todas sus fuerzas para que esa demostración sea, digamos que homeopática, no, no precisamente científica. Entonces, eh, en, en la legislación española, por ejemplo, eh, la ley establecía que esos productos eh, se evaluarán teniendo en cuenta su naturaleza homeopática. Es una coletilla que realmente no sirve de nada, pero que la, la industria interpretaba como que en vez de ensayos clínicos, pues ellos podían presentar un artículo de un homeopata diciendo que esto va muy bien para, para tal cosa. Eh, cuando se produjo el relevo en la dirección de, de, de la Agencia de Española de Medicamento, cuando entró en el Ministerio Carmen Montón, sabes qué? que empezaron un, un plan contra las pseudoterapias, y uno de los eh, poquitos resultados que dio antes de que se nos viniera toda el, el aluvión de, de la pandemia encima, fue una modificación de este artículo suprimiendo esta coletilla. Es decir, se establece que los productos con indicación terapéutica eh, deben someterse al régimen de los, de los medicamentos generales. Punto. Eh, bueno, pues fíjate si la industria estuvo en desacuerdo, que incluso llegó a impugnar ante los tribunales esta reforma legal, y hace unos meses el, el Tribunal Supremo se la, les rechazó el recurso, pero vamos, me parece muy significativo que ni siquiera esta coletilla que les permitía meter por la puerta falsa mmm, los medicamentos, sus medicamentos como los llaman ellos, sin tener que demostrar eficacia mediante ensayos clínicos, pues incluso esto lo, lo intentan y lo intentan hasta el punto de llegar hasta, hasta los tribunales aparte de lo que diga Vicente y de lo que evidentemente dice la literatura científica, me parece muy significativo que sea la propia industria la que se resiste con uñas y dientes a tener que aportar esos ensayos. ¿no? Claro, es que como dices, Fernando, la, también la afirmación desde el punto de vista, la afirmación subjetiva de un médico de que algo funciona... Tampoco, tampoco método científico. Uno puede tener la percepción de que una cosa le está funcionando pero debe someterse a ensayos clínicos porque puede estar perpetuando algo lo mejor, sesgos, ¿no? Es decir, uh -huh. esto de que... Porque muchas veces se escucha la defensa desde, desde los médicos que la prescriben diciendo llevo tantos años prescribiéndola y funciona. Bueno, pero es que incluso con cualquier otra cosa, cualquier médico, la percepción subjetiva... Uh -huh. No es válida ¿no? como, como dato, como prueba. No es... Sí, esto es un poquito lo que se suele decir en plan de chiste, que, que por ejemplo no hay talleres homeopáticos, porque si tú a un coche le, le sustituyes el líquido de frenos por un preparado homeopático, el coche no frena pero en cambio en medicina hay tantos, eh, tanta subjetividad, digamos, tantas, tanto riesgo de sesgo, bueno, igual que en, en derecho, igual que en muchas otras disciplinas, eh, que, que claro, pues por ahí se cuelan este tipo de cosas con, con cierta facilidad y hay que estar siempre alertas, e insisto, en medicina, en derecho y en cualquier otra disciplina porque los humanos somos así. Es el, es el sesgo del creyente, ¿no? <risa> sí. cualquier aspecto, digamos, ¿no? es decir, eh, el que se ha dedicado toda la vida a ello, ¿crees que después de 20, 30 años así va a cuestionarse? <risa> pase pues lo que sí, pase. No, no, naturalmente. Decir, presentes las pruebas que le presentes, ese médico que ha vivido ello probablemente, dado que esa compagina, esa compaginar, ¿no? Un método científico de homeopatía. Muah, Suena falsete, ¿no? aunque muchos lo dicen que lo hacen, suena falsete, ¿no? porque parece que son como dos mundos completamente diferentes, ¿no? pero también los pacientes, evidentemente. ¿no? El paciente que va a tener el sesgo de pensar que la homeopatía le ayuda por su esquema mental, por sus creencias culturales, por sus experiencias previas, por el entorno en el que se mueve, por todas esas razones que es donde se, se crían las creencias en pseudoterapias. También es muy difícil que ante cualquier comentario o presentación de pruebas incluidas o razonamientos lógicos intachables, no como se pueden hacer para decir que esto no es así, eh, se resisten completamente. ¿no? El, el esquema mental humano en este sentido es muy rígido, aunque parecemos todos muy razonables, somos pocos razonables, digamos, o una inmensa mayoría le cuesta ser razonable en ciertos aspectos, porque además es curiosamente... Sabemos muy bien que, como los aspectos irracionales a veces se atrincheran en las personas, que en otros temas son completamente racionales y científicos. ¿no? Pero eso es un poco el esquema humano. El tema es que de ello han vivido mucho tiempo muchas personas perpetuando ese sistema, e incluso ampliándose, digamos, ¿no? porque la base social de creencias en estos aspectos, a mi opinión, se, se ha ido ampliando ¿no? con el bienestar. Se ha ido ampliando con bueno, en momentos culturales de la historia y, y por eso en un, en un momento dado muchos hemos dado el paso a decir, para romper esa, esa especie de ola cultural irracional y que podía hacer daño incluso y de hecho lo hace a las personas que vayan cayendo en estos aspectos y, y, se, y, se, y de abandonen un poco el abordaje científico de sus, sus problemas de salud. ¿no? Sí, también quería hablar un poco sobre la supuesta inocuidad de la, de la homeopatía. Evidentemente, un comprimido que está hecho de azúcar es inojo de manera individual, no, no me va a hacer nada. Pero quería que me dierais vuestra opinión sobre, sobre el riesgo de que la, de la homeopatía y las pseudoterapias se infiltren ¿no? en, en la sociedad, porque realmente mmm, son peligrosas a nivel de salud pública. Si sí, queréis, eh, me parece que sí, lo que te decía ¿no? en, en lo último. ¿no? Es decir, eh, un poco el, en España no es original en nada. Es decir, y en ese sentido podríamos mirar un poco más incluso sociedades que han ido por delante, ¿no? por ejemplo, sociedad alemana, ¿no? sociedad alemana histórica y culturalmente y una gran industria, por cierto, que, que lo protege. Es decir, hay, hay grandes sectores industriales como los la familia dueña del grupo BMW, que tiene una empresa homeopática y también sí. no tiene beneficios de ello, ¿no? Es decir, digamos que los BMV no se hacen homeopatía, sino con avances tecnológicos, ¿no? Pero realmente es decir, cuando, cuando está muy, impres, muy impregnada una sociedad cultural y económicamente de la homeopatía, clásicamente Alemania lo es. Eh, se ven muchísimos problemas, ¿no? hablar podéis hablar con, con cualquiera que viva allí o que, y que tenga una visión crítica y te dice la cantidad de personas ¿no? que creen en la homeopatía como método de abordar sus problemas de salud y las dificultades que se tiene a veces incluso para llegar a un médico científico y que no base eh, en acciones homeopáticas, Es decir, eso es muy grave, ¿no? muy grave. Podemos comparar mortalidad incluso respecto a cáncer o enfermedad cardiovascular en países... ¿no? con creencias pseudoterapias eh, masivas o no, es decir, no se ha hecho nunca, ni yo no conozco ningún trabajo que lo haga, pero me hace sospechar que, que cuando una sociedad que generalmente va unido al bienestar, ya sea Suiza, ya sea Alemania, es decir, un mayor grado de bienestar, mayor escucha hay a métodos alternativos, entre comillas, que puedan ofrecer soluciones mágicas a problemas reales, en muchos campos, pero en el de salud, el primero de ellos, sí. evidentemente. ¿no? Y eso es un tema curioso a nivel antropológico y sociológico, que, que tiene que ver más con lo que inventé una palabra, ¿no? que es la saturación del bienestar. ¿no? Es decir, parece que cuando ya tienes, no tienes enfermedades graves que son por falta de vacunas de la infancia. Cuando parece que cualquier problema de salud eh, se puede aliviar con cositas, entre comillas, ¿no? cuando eh, una sociedad está insatisfecha en muchos sentidos o considera que sus expectativas del bienestar son máximas y, y cualquier malestar genera incomodidad y que evidentemente la ciencia médica no tiene respuesta inmediata y satisfactoria a las separaciones de parejas, al malestar laboral que se genera en condiciones de trabajo, es decir, donde medicalizar todo eso sería una barbaridad ¿no? y psiquiatrizar todo malestar. Parece que las alternativas sedoterapéuticas serían el punto medio. no Digamos, vamos a tomar cositas que yo creo que me ayudan, que no hacen nada de nada a nivel fisiológico, pero me dan esa ese especie de consumo rápido del bienestar, ese consumo rápido de la salud que a mí me hacen reiki y ya me relajo y me, hace, y me tomo una homeopatía y ya puedo dormir, pues no sabemos que fisiológicamente para nada, nada de eso, pero tienden a ocupar este hueco, ¿no? este hueco del malestar, no de las enfermedades graves, sino del malestar en una especie de consumo continuado de soluciones externas que hacen que la gente no se cuestione pequeños cambios de su vida o grandes cambios que serían la manera de encontrar. Y, es decir, y tendríamos como dos, dos ramas, una medicalización enorme, venga antidepresivos, venga ansiolíticos, venga analgésicos, y, o por otra, un uh, irracional abordaje del tema con las sedoterapias, pero en el fondo sería compartir el mismo lecho, ¿no? que es un poco la necesidad que tiene de la gente de que le den soluciones externas a casi todo lo que le genera malestar. No digo ya enfermedad, sino malestar. Creo que ese es el punto sociológico que se aborda poco y que se analiza poco pero que solamente eso puede explicar la tendencia creciente ¿no? a este tipo de alternativas en nuestra sociedad, que me parecen peligrosas, porque pasar del de malestar leve a yo no me trato el cáncer con venenos químicos, porque voy a pensar que la homeopatía, la, la meditación, el mindfulness, eh, un poquito de reiki y unas hierbas que, que son ancestrales y que las toman en el Amazonas, con eso me voy a curar. Es que ya ha pasado eso, no es que es algo teórico, es que está pasando o ha pasado claramente, con lo cual es la aberración máxima, es decir, la introducción de la irracionalidad completa en pleno siglo XXI en, en unas sociedades tecnologizadas y donde la ciencia es un valor claramente alto. Sí, además eh, es que existe ese, esa pérdida de oportunidad de la que tú hablabas, es decir, yo me voy a tratar con esto que es más inocuo, que es más natural, que es más lo que sea, pero que no te hace nada y que te retrasa eh, el inicio de, de un tratamiento que, que realmente sería eficaz. Eh, pero bueno, también existen otros factores. Eh, hay, hay estudios que demuestran que la confianza en, en este tipo de prácticas alternativas, pues... Mm, Corre paralela, de hecho, provoca la desconfianza en, en la medicina científica. Es decir, yo me fío de estas cosas y además creo que la, existe una farmacia que se empeña en cronificar las medicinas que no me va a curar. En cambio, estos señores de esta industria tan simpática no me están explotando como los otros, a pesar de venderme, como tú decías, azúcar a 10.000 euros el kilo. Eh, existen en riesgos eh, y, y son, eh, son un tema que desgraciadamente está poco estudiado, sí que existen algunos estudios pero, pero todavía muy, eh, muy parciales, por ejemplo había uno de, de determinados tipos de cáncer que llegaba a la conclusión de que el, el uso de terapias alternativas eh, específicamente, creo recordar que... que mencionaba la homeopatía, eh, pues incrementaba el, el riesgo de, de fallecimiento en un 500%, sencillamente por eso, porque los enfermos tendían a retrasar o incluso a suprimir el, el tratamiento científico eh, sustituyéndolo por el, por el homeopático. Pero bueno, específicamente hablando de la homeopatía, también hay otro riesgo eh, que, que muchas veces se nos olvida y es que estamos hablando de una práctica son raíces mágicas, como, como decía Vicente, basada en eso de que lo similar cura lo similar. Y claro, si tú para curarte una enfermedad pues necesitas tomarte algo que te produzca unos síntomas propios de una enfermedad, pues lo normal es que recurras a sustancias tóxicas. Entonces, eh, pues se están manipulando sustancias tóxicas, muchas veces sin control, porque, o con un control muy escaso, porque se supone que son inocuos, que son placebos y que no pasa nada. Y, y luego ocurren casos pues, como el que hemos tenido hace pocos años en Estados Unidos de decenas de bebés envenenados por un producto homeopático para la dentición, porque era un producto a base de sustancias eh, venenosas que seguramente, el fabricante lo ha negado evidentemente, pero al final ha llegado a un acuerdo con, con la FDA, con lo cual algo habría, eh, probablemente en el curso de la manipulación pues, no se llevó a cabo bien eh, la... La dilución o hubo un problema de limpieza de los utensilios o lo que sea. El caso es que la, el producto tóxico pues llegó a las, a las bolitas finales y los bebés acabaron muriendo envenenados. Hubo bastantes muertes. Sí. No es el único caso. Eh, han ocurrido otros. Hubo también un, en tiempos una epidemia casi graciosa de, de personas azuladas. Precisamente por tomar un, un producto a base de, de plata, en el cual la plata no se había diluido y, y habían acabado eh, sufriendo pues un, una serie de efectos entre los cuales estaba el tono azulado de la piel. Eh, son cosas que ocurren y que ocurren precisamente por estar manipulando productos peligrosos. Si esto tuviera alguna utilidad, pues se comprendería, tendría un pase, pero para Utilizar ese producto peligroso para diluirlo hasta que desaparece y venderte unas bolitas de azúcar, pues la verdad es que el riesgo, por pequeño que sea, también es inaceptable y también está ahí, debemos recordarlo. Sí, incluso hay un trabajo evaluar en, en el Hospital Niño Jesús, pediátrico de Madrid, ¿no? Es decir, cuántas eh, familias eh, que llevaban a sus hijos a urgencias habían tomado previamente la homeopatía y era un número relevante, es decir, de, de, sí, sí, casi sí. un 40%, es decir eso es, es inaceptable por un lado porque ha podido ser si el niño acaba en urgencias podía ser una patología más grave y podía haber provocado un retraso en la solicitud de ayuda o en el caso que no fuera más grave se había estado perdiendo el tiempo digamos de alguna manera no o haciendo la nada digamos o la desimulación no es es un tema relevante ¿no? y, y, y sí eh, está claro que es preocupante que la sociedad se impregne de ello eh, porque realmente es, es que tiene más peligros que beneficios que beneficios es el creer que haces algo. Y eso, como sabemos, sí. es, es muy, tiene mucho riesgo, ¿no? Sí, incluso tenemos eh, relativamente cerca el, el caso de aquel niño de, de Olot que murió por difteria y sus padres estaban convencidos de que estaba protegido porque le habían dado una vacuna homeopática. Eh, pues no, no estaba protegido eh, afortunadamente en España no se está dando tanto, pero en otros países pues ya están empezando a salir vacunas homeopáticas contra la COVID eh, hay vacunas homeopáticas contra la malaria, eh, evidentemente te la tomas y vuelves con malaria fijo pero bueno es un peligro que está ahí y que ya digo, de momento lo estamos esquivando, pues quizá porque a raíz de estos casos los, eh, los homeopatas en España han dado un paso atrás y se han se han restringido un poquito de este tipo de cosas pero juntas esto, juntas la tendencia a usar eh, o, a, o a denostar la medicina científica lo que sí que había y también eh, se retrajo un poco a raíz de este caso pero sí que había y era fácilmente detectable era una tendencia entre los homeópatas a mm, recomendar la no vacunación eh, en fin, son una serie de riesgos que realmente para algo que no produce ningún beneficio más que el económico del fabricante, pues no tiene sentido ninguno. Sí, por poner un ejemplo, trasladarlo un poco a la logopedia, que también como disciplina sanitaria que es, el tiempo es importante, no y en algún momento, por ejemplo, una persona en terapia de la voz, en terapia vocal, una persona que, que se queda disfónica, que se queda ronca repetidamente, ¿no? Y, y dice, bueno, voy a probar con homeopatía durante un tiempo y a ver qué tal me va, y si está unos meses tomando homeopatía, pues puede estar negligiendo ahí una patología, bueno, en el mejor de los casos, que es operable o tratable, pero que hemos perdido un tiempo importante, y en el peor de los casos una, una patología grave, ¿no? A nivel laríngeo. Y esto pasó también, mencionabas, el el estudio en el hospital Niño Jesús, también en, en el niño que falleció también en Italia, ¿no? que tenía una otitis, que acabó haciendo una, una encefalitis y falleció finalmente porque los papás habían, habían probado con la homeopatía. ¿no? O sea que a veces ridiculizamos un poco el tema, ¿no? porque realmente a veces es para reírse por, por algunas de las cosas que se oyen sobre el paradigma que hay detrás de, de la homeopatía, pero... Pero es que son cosas serias cuando empezamos a, a retrasar una visita al médico, no ¿En, según qué sintomatología. Y cuando una familia entra en lo que se llama el sistema irracional de salud, es decir, <risa> eh, se le vende un paz completo, digamos. Es decir, que no es esto sí, esto no, no. O esto de, no, Es decir, se suele vender el paz completo, quiere decir que es vamos a creer en muchas eh, medicinas alternativas y cuál unas más peligrosas que otras. Todas al final, lo mismo que dicen, ¿no? el retraso sería el, lo, lo más evidente inicialmente, pero también eh, la radicalización de ese pensamiento no es tan difícil. ¿no? Es decir, y lo hemos visto con la asociación con antivacunas, es decir, es que se comparte el mismo mundo. Es decir, el, los grupos antivacunas españoles eh, más o menos organizados comparten al final las mismas creencias en este tipo de, de terapias alternativas la homeopatía es una de ellas y podríamos ir ampliando. Es decir, ese es un poco también el peligro. ¿no? Es decir, que personas que me he encontrado, que, que me han discutido o han pedido mi opinión, al menos que ya es un paso sobre si vacunarse del COVID o no vacunarse del COVID, es decir, compartían ese, ese, ese grupo global de pensamiento ¿no? donde, como ha dicho antes, eh, Fernando, ¿no? la forma más y tal, es decir, comparten la búsqueda de vías que se salgan de esa idea científica que les parece peligrosa y abusiva sin tener en cuenta sus propias contradicciones respecto a, a estas terapias y que compran el paquete completo, digamos, eh, de, de, de este tipo de acciones, ¿no? Y eso es peligroso socialmente, no solo para ellos, evidentemente, que son los primeros que van a sufrir las consecuencias, sino también su extensión en la sociedad y, y su difusión. Por ejemplo, estamos viendo a, ahora en, en el... el con la vacuna del COVID en ¿no? los países del este, ¿no? que han tenido también acceso a la vacunación eh, de, del COVID, igual que los restos de miembros de los países europeos, pero su tasa de vacunación es inferior. Y fundamentalmente porque hay una creencia negativa, por un lado, al sistema sanitario de su país, es decir, un problema grave de estructuración del Estado y su credibilidad. Y por otro lado, es ahí donde también se difunden muchísimamente las teorías conspiracionistas y negativas se extienden con mayor facilidad en otros países, es decir, el entorno cultural, el entorno político, el entorno social que se aleja de un poco de, de, de, de la razón científica es, es un caldo de cultivo para muchas cosas, ¿no? muchas cosas negativas al final para la propia sociedad como se ve, ¿no? y esto es lo que quizá es lamentable y, y se debería hablar un poquito más de ello sobre todo cuando se analizan los fenómenos que cuando salta un escándalo, ¿no? cuando salta el niño de Olot, ¿no? que, que era un matrimonio de origen norteamericano, que, que vivían bajo un paradigma absolutamente alternativo en ese sentido, ¿no? y, que, y que al final tuvo esa tragedia por delante. ¿no? Es decir, es que lo que favorece el entorno cultural, que favorece que esas personas se adhieran a ese tipo de movimientos, tiene riesgos, para ellos los primeros, pero también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y, y en el retraso de la vacunación, en el rechazo a medidas, Francia, Francia es un ejemplo también, ¿no? Un poco, sí. los movimientos negacionistas en Francia son muy poderosos, ¿eh? y, y realmente han tenido graves problemas allí, ¿no? Eh, en, respecto a, a aceptar esto, ¿no? Es decir, eh, la sociedad es compleja y, y es así, pero realmente el, la permisividad con, con, los, con todos estos temas a nivel legislación, que es la primera, y a nivel de la, la interpretación social de, de estas terapias es demasiado laxa, en mi opinión, ¿no? y, y realmente es un perjuicio para todos. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa más al respecto. Eh, bueno, ha sido un placer teneros aquí, un honor, porque sabemos que estáis súper ocupados y, y la verdad es que vuestra contribución es muy, muy interesante y muy valiosa para, para luchar contra... Este pensamiento mágico y, y estas pseudociencias que se nos van colando ¿no? en, en sanidad y, y nada, eh, muchísimas gracias y, y hasta pronto. pues Gracias a vosotros y, y sobre todo gracias también por, por intentar eh, que, que todo el mundo, también vuestra profesión, tome conciencia de, de este problema que efectivamente, como decía Vicente, pues no se centra solo en, en algo tan gracioso como tomarte una pastilla de, de azúcar impregnada con la luz de Venus, sino que, que realmente es, tiene graves repercusiones en toda la sociedad. Gracias. Sí, date enhorabuena por, por la iniciativa y, y sobre todo, yo digo decir, las disciplinas sanitarias en conjunto, decir, todas van unidas en este tema es decir y cada uno lo analiza. Has comentado algo antes, osteopatía, ¿no? ¿no? Digamos, la fisioterapia, la invasión osteopática que tiene, la contaminación osteopática que tiene la fisioterapia, una disciplina sanitaria de primer orden, ¿no? Eh, que vosotros igual, ¿no? Igual también podríamos hablar, ¿no? En los temas educativos, ¿no? Donde o sea, vosotros estáis también muy implicados, la, la cantidad de neuro, comillas, X, cosas que hay sin, sin razón científica que intentan avalar, ¿no? Desde modelos de aprendizaje hasta hasta modelos de, de educación social, ¿no? es decir, realmente eh, introducir el pensamiento crítico en cualquier profesión e ir un poquito más allá de las modas e ir un poquito más allá y el análisis científico, cada, cada disciplina con su metodología, que evidentemente es diferente un fármaco que el aprendizaje o, o otro tipo de temas, pues es importante introducirlo para hacernos una sociedad en un sentido más libre y menos manipulable, que al final es como resumiríamos el interés del ¿no? pensamiento crítico ¿no? una sociedad más libre, menos manipulable y con más capacidad de, de, de revisar cualquier afirmación aunque sea histórica o sea moderna, es decir, habrá que ver si es apropiada o no bajo el punto de vista científico y, y bueno, pues gracias a ti por, por la invitación Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta pronto Adiós, gracias